Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes, buenas noches A los que nos están viendo en vivo Yo voy a intentar eh, Hacer lo que hacemos todos los eh, Ahí está Todos los eh, martes a esta hora Voy a intentar mandar este link De Facebook Live al grupo de WhatsApp Para que todos podamos estar eh, Comunicados o podamos tener esta posibilidad de ya de ir sumándonos. Entonces, discúlpenme un segundito que voy a estar realizando esto, pero mientras tanto te digo que hoy estamos comenzando nuestra segunda sesión del de libro de jueces. Jueces, sesión 2. Hoy vamos a estar desde el capítulo 3, versículo 7 hasta el 21, que es lo que vamos a estar leyendo. Entonces, hago esto un segundito. Creo que ahí está saliendo ya la transmisión. Acá me está dando... Facebook Live, me está dando la transmisión, lo que no sé si se está escuchando el volumen Ah, si sí, creería que sí, si sí, creería que sí que sí. se está escuchando Cualquier cosita, ahora les voy a pedir que me den ese feedback de, de esta transmisión a ver si se escucha el volumen eh, Ahí está, hoy me dice que va virtual Ale Listo, perfecto eh, Ahí pongo el link para que todos puedan estar sumándose bien. Se ve que mi transmisión, mi, mi calidad de internet no es eh, la mejor, pero va el link ahí que pongo de transmisión. Bueno. bueno, bienvenidos a todos los que nos están viendo a través de, de Facebook Live. Bienvenidos a los que eh, estamos en esta posibilidad de... de de hacerlo virtual, qué bueno que podamos estar por este medio y bueno, disculpen la poca calidad por ahí hola Alejandra, ya se ve bien, bien eh, y se escucha bien, perdón que sea un poco reiterativo con este pedido es que no tengo en este momento un, un monitoreo de audio este, y quiero saber si se está por escuchar o si se está escuchando de manera correcta ¿Mm? si se está escuchando avísenme ...así eh, ya me quedo tranquilo con el sistema de audio... ...si está funcionando, y si no, veremos... ...sí, sí, se escucha bien, bueno, sí se escucha bien... ...yo estoy acá con Adrián en forma este, presencial... ...por ahí se va a sumar alguien más... ...en forma presencial, por ahí... ...hola Norma, bendiciones, ¿cómo te va? Está Hilda, está Norma, está Alejandra... ...qué bueno que puedan estar... ...gracias por estar en esta transmisión... ...en este eh, momento del de, de día que suele ser un día bastante, para mí por lo menos, no sé si para vos, el día martes es un día bastante eh, cargado de actividades y hoy, sobre todo, en un retome de actividades de las semanas laborales. Ayer fue feriado en, nuestro, eh, en todo el territorio nacional, así que eh, hoy estamos disfrutando de nuestra semana laboral y comenzamos ya este martes con todo. Así que, bueno, ¿qué te parece si oramos? Acá estoy con... Adrián se trajo su termito, él para poder, no sé si tiene un mate o si tiene un té, no, no sé, mate, abajo ah, con mate, muy bien, muy bien. Yo no me traje mate hoy porque tomé algo antes de, de venir, pero sí me traje mi, este acá presento, mi, eh, mi manera de hidratarme para poder ir tomando un poquito de agua y, y, y estar, ah, vas viajando hacia San Luis, Norma, bueno, qué bueno, qué bueno que puedas estar viniendo. Bueno, oramos. Oramos y nos ponemos de acuerdo, ¿te parece? Señor, gracias por esta hermosa tarde, gracias por todos los que están sumándose a este grupo de, de crecimiento, a este tiempo de estudio de tu palabra, a jueces, gracias, gracias por todo lo que nos das, gracias aún por las dificultades y por esas batallas que tenemos que enfrentar todos los días, gracias porque vos sos el que nos estás dando la posibilidad de, de triunfar, de estar en victoria, de vivir una vida bajo tu autoridad, Señor. Y por eso, en este momento, nosotros queremos hacer esta oración, primero dándote gracias, pero también poniéndonos justamente en posición de hijos, de hijas, y diciéndote que vos sos nuestra autoridad, y resistimos en este momento, según lo que dice tu palabra, a todo a actuar, a toda eh, acción que el enemigo quiere traer sobre nuestras vidas. Por eso resistimos a Satanás. Y Señor, tu palabra dice que él huye de nosotros. En el nombre de Jesús resistimos todos esos ataques, todo lo que está viniendo sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre nuestras eh, personas que, que amamos en el nombre de Jesús. Nosotros lo resistimos. Señor, y rompemos y cancelamos toda maldición, rompemos toda atadura del enemigo, en el nombre de Jesús. En esta noche tomamos autoridad y te decimos que vos sos nuestro papá, que sos nuestro Señor, que sos el que nos estás dando libertad y por eso tomamos tu libertad en tu nombre Jesús y nos declaramos libres en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Bueno, que Dios te bendiga. Y vamos a estar comenzando con esta sesión de Jueces 2. Primero te pregunto... ...si pudiste estar viendo el video que, que estamos viendo o que estamos enviando todos los, eh, todos los martes antes de, de, de estar comenzando. ¿Alguien lo vio ese videito? ¿Lo vieron? ¿Vos lo viste? Sí. sí, ¿lo viste? Este, ¿Alguien lo vio? Vieron que lo filmaron en un... creo que es como si fuera un, un parque de diversiones... No sé si estaba en funcionamiento Abandonado el parque de diversiones Pero ahí estaba, sí, hola, ¿cómo te va? Ingrid, ahí está Ingrid Bendiciones, gracias por estar con nosotros eh, Así que estuvo muy interesante No sé si le prestaste atención a lo que decía eh, El pastor J.D. Grir sí, Yo no sé pronunciar muy bien en inglés Mi inglés es muy, muy este, rudimentario Y casi diría básico Pero el, el pastor Grir explicó un poco lo que vamos a estar explicando o abordando en esta tarde. Así que, si lo viste, te felicito. Y si no lo viste, si querés, después, o en el momento en que vos lo desees, puedas estar viendo. Hola Isaura, ¿cómo andás? ¿Cómo te va? Me dijo este mi nutricionista, estoy siendo nutricionista, tengo que bajar unos cuantos kilos. Así que ella me dijo que tengo que Hidratarme, así que estoy haciéndole caso Vamos a hacer caso a los que saben Porque si no, la cosa no funciona ¿No? <ríe> Estamos medio complicados Bueno, ahí vamos Vamos con jueces sesión 2 ¿Qué te parece si Vamos ya directamente a la palabra Si vos tenés ahí en tu Biblia En la que vos tengas Muy bien está Isaura, Qué bueno qué bueno Isaura Qué bueno que puedas estar con nosotros a través de Internet. Ojalá que no se corte la transmisión. Eh, el sábado estaba haciendo una transmisión y lamentablemente se me estaba cortando. Mi Internet no estaba del todo prolija, pero espero que hoy esto esté muy bien. Hola, ver Ojeda, qué bueno que estás por acá también. Bendiciones. Bueno, a ver, vamos, comenzamos con el versículo 7 del capítulo 3. Recordamos un poquito lo que habíamos visto, habíamos visto la semana pasada que este, eh, habían comenzado eh, los de la tribu de Judá a seguir con, con, el, eh, con, con, con la conquista, lo que faltaba de la conquista, Dios estuvo con ellos, pero recordamos que no habían expulsado a sus enemigos. ¿Recuerdan eso? Esto lo vimos la semana pasada y al no expulsar, eh, bueno, ahí vino la complicación, vino el, el ángel de, el, del Señor, el ángel de Jehová, y les dijo, bueno, ya que no expulsaron, ahora los enemigos no iban a ser expulsados, sino que iban a quedar como un recordatorio y como un elemento de prueba para que el pueblo pueda estar entendiendo y pueda estar este, luchando contra ellos constantemente, ya que no lo este, eh, desterraron a esos enemigos. Y, a, y, y luego de esto viene el versículo 7. ¿Cómo andás? Bienvenido. ¿Cómo te va? Qué bueno que podés estar con nosotros. Entonces vamos a Jueces capítulo 3, versículo 7. Yo te lo voy a leer en la NTV, nueva traducción viviente, pero vos mira o lee en la versión que vos tengas, en la que prefieras. No hay problema. Dice así. Jueces 3.7 eh, hasta, hasta 31 perdón, vamos a leer, dice, los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor, se olvidaron del Señor su Dios y sirvieron a las imágenes de Baal y a los postes dedicados a la diosa Acera. Entonces el Señor ardió de enojo contra Israel y lo entregó en manos de Cusán Risataim rey de Aram Naarahim. Y los israelitas vivieron a Cusán, Rizatayim, durante ocho años. Pero cuando el pueblo de Israel clamó al Señor por ayuda, el Señor levantó a un libertador para salvarlos. Se llamaba Otoniel, hijo de Senás, un hermano menor de Caleb. El espíritu del Señor vino sobre él y comenzó a ser juez de Israel. Entró en guerra contra Cusán, Rizetaín, rey de Aram, y el Señor le dio la victoria sobre él. Y hubo paz en la tierra durante 40 años. Luego murió Otoniel, hijo de Cenas. A ver, un segundito acá, creo que se me. Este, la cámara, creo que algo pasó. Yo creo que tengo acá el problemita con el cable. Me parece que ese es el problemita. A ver, espero que ahí. Sí, claro, si toco el cable. Perdón que. Estoy ahí. Este cable es un poco, un tanto traicionero. A ver, vamos a dejarlo ahí. Y a ver si esto funciona. Ahí está. Creo que, bueno, ahí va a querer funcionar. Bueno, sigamos. Dice el 12. De nuevo los israelitas hicieron lo malo en los ojos del Señor y por la maldad ellos de ellos el Señor le dio dominio sobre Israel al rey Eglón de Moab. Eglón se alió con los amonitas y los amalecitas y salió a pelear. Derrotó a Israel y tomó posesión de Jericó, la ciudad de las palmeras. Entonces, los israelitas sirvieron a Eglón, rey de Moab, durante 18 años. Sin embargo, cuando el pueblo de Israel clamó al Señor por ayuda, el Señor nuevamente levantó a un libertador para salvarlos. que Se llamaba Ahod, hijo de Jerac quien era un hombre zurdo de la tribu de Benjamín. Los israelitas enviaron a Aod a entregar el dinero del tributo al rey Eglón de Moab. Así que Aod hizo una daga de dos filos de unos 30 centímetros de largo, la ató a su muslo derecho y la escondió debajo de la ropa. Luego le llevó el dinero del tributo a Eglón, quien era muy gordo. Después de, entrar, de entregar el pago, Aod emprendió el regreso junto con los que habían ayudado a llevar el tributo. Pero cuando Aod llegó a donde estaban los ídolos de piedra, cerca de Gilgal, se regresó. Se presentó ante Eglón y le dijo, «Tengo un mensaje secreto para usted». Entonces el rey les ordenó a sus sirvientes que se callaran y que todos salieran de la habitación. Así que Aod se acercó a Eglón, quien estaba sentado solo en una habitación fresca de la planta alta, y le dijo, tengo un mensaje de Dios para usted. Cuando el rey Eglon se levantó de su asiento, Aod sacó con la mano izquierda la daga que tenía atada al muslo derecho y se la clavó al rey en el vientre. La daga entró tan profundo que la empuñadura se hundió bajo la gordura del rey. Así que Aod no sacó la daga y al rey se le vaciaron los intestinos. Entonces Aod cerró las puertas de la habitación, les puso llave y escapó por la letrina. Aod ya se había ido cuando los sirvientes del rey regresaron Y encontraron cerradas las puertas de la habitación de la planta alta Pensaron que tal vez el rey estaba usando la letrina dentro del cuarto Así que esperaron Pero al ver que el rey tardaba mucho en salir Se preocuparon y buscaron una llave Cuando abrieron las puertas Encontraron a su amo muerto en el suelo Mientras los sirvientes esperaban Aod escapó y pasó por los ídolos de piedra rumbo a Seirat. Cuando llegó, llegó a la zona montañosa de Efraín, llamó a tomar las armas. Después encabezó un grupo de israelitas colina abajo. Síganme, les dijo, porque el Señor les ha dado la victoria sobre Moab, su enemigo. Así que los israelitas lo siguieron y tomaron control de los vados del río Jordán, que cruza hacia Moab, y no dejaron que nadie pasara. Atacaron a los moabitas, y mataron a unos 10.000 de sus guerreros más fuertes y robustos. No escapó ni uno de ellos. Así que Israel conquistó a Moab en aquel día y hubo paz en la tierra durante 80 años. Después fue Aod, después de Aod, fue Sangar hijo de Anat, quien rescató a Israel. En una ocasión mató a 600 filisteos con una aguijada para bueyes. Y hasta ahí vamos a estar leyendo el día de hoy. Ahora, fíjate qué interesante todo esto que acabamos de leer. Y nos pregunta acá, no sé si viste el pdf que mandamos, nos pregunta cuál es la película favorita que tiene como personaje principal a alguien desfavorecido o desventajado. O por qué es esa la película favorita de nosotros con ese tipo de personajes. Algunos vio esas, ese tipo de películas donde el personaje, por lo general, está como en inferioridad de condiciones contra todos y luego como que toma su, su, su protagonismo y comienza a vencer. ¿Viste alguna vez una película de estas? La, ¿Sí? ¿Alguien vio alguna película? Sí. Y que, que le haya gustado, no no que haya visto solamente, sino que le haya gustado. ¿La viste? ¿Sí? sí. ¿Te acordás no de qué película? ¿Qué película? Pero sí. ¿Viste alguna? ¿Sí? Hola, ahí está María Laura. ¿Cómo andas, Hola. Silvina también, Hola. acá vino, qué okay, bueno. Este, ¿Alguien vio? ¿Vos viste alguna película de estas? Mm, no, no, no. Hay una película que por ahí la conocen un montón, no sé si es favorita tuya o mía, pero es una película que la conocen, que es la película de Rocky. ¿Viste la película de Rocky? Sí. ¿Sí? Que Rocky es este un, un, un boxeador este, mediocre que estaba trabajando en un frigorífico y que, por, por este, corajudo, quiere pelear contra el campeón del mundo, ¿sí? Y bueno, la vista la, la película tiene todo en contra, Rocky sí. no, no, no no no no sabe pelear muy bien, el campeón es un maestro en, en, en boxeo, y bueno, la película, si no la viste no te la spoileo, pero mirala es una película bastante viejita, pero hay muchas de estas. Hay muchas de estas películas donde el protagonista es alguien desfavorecido, alguien que no tiene una, una gran capacidad y que tiene este, después un buen desempeño y a veces hasta obtiene la victoria frente a, a personas mucho más preparadas, que él, ¿no? frente a, a enemigos que son este, un poco más, eh, más fuertes que él. Y, y bueno, esta es la, la posibilidad que, que nos da el cine, pero el en la vida real, lo que nosotros estamos viendo es este, que, por ejemplo, acá, en, en, nuestra, eh, en nuestra versión de la Biblia, vemos esto. Vemos eh, algunos libertadores o algunos jueces que ¿Sí? se levantan con todas las cosas en contra o que no tienen toda la capacidad. Uh -huh. Y si ustedes vieron el videíto, ¿vos viste el videíto de, eh, de J.D. Grill? No, no, yo estaba escuchando, no, no lo vi. Ya. No lo viste, no lo viste. Bueno, después míralo. Vol Ustedes lo vieron, perfecto. Si ustedes ven, eh, el pastor hace una, una muy buena descripción de cómo obra Dios con personas que no son capaces, uh -huh. o con personas que no tienen todas las habilidades, o con personas que se mm, autodenominan o aso-, se autodefinen como incapaces. Uh -huh. ¿no? Y, y, y de, estos, de estas historias nos vamos a estar nutriendo aquí, en, en, en este libro Pero de estas historias Son las historias cotidianas tuya y mía ¿Eh? Hay un cumpleaños Acá al lado, se está escuchando No, no sé si se escucha ¿eh? Nos sumamos después del festejo vamos. Ojalá que haya torta Porque si hay torta Cortamos la transmisión, nos vamos acá al lado ¿Sí? Porque es la cosa este, eh, Se pone con, muy contenta no, Muy animada Y vamos ahí Bueno entonces, fíjate que eh, esto que, que, que lo estamos viendo acá va a ser algo constante, ¿no? Y vemos eh, justamente de la historia de Aod. Ah, mira, feliz cumple, dice ahí Alejandro. Eh. Sí, se escuchaba, ¿no? Se escuchaba el que los cumple feliz. Eh, me parece que, que algún momento tenemos que festejar nosotros también los cumpleaños, ¿no? Eh, porque nosotros nos dedicamos solo al estudio de la palabra, pero por ahí... ¿No? Algún... Por ahí al final le hacemos una, una, una gran... Este, eh, un, un gran recordatorio de todos los cumpleaños y nos festejamos todos y nos cantábamos. Un, ¿eh? un brindis al final. ¿eh? Eh, puede ser, bueno, después, después lo hablamos. Después lo hablamos a ver si hacemos algo este, eh, que, no, que, que, que no solamente esté involucrado en el tema del estudio. ¿no? Pero bueno, después lo vemos. Pero ahí nos dice, ¿qué punto nos enseña JD? de ah, comemos torta? Dice, no me digas, no me digas Ingrid, ¿eh? no, no. No, pero es algo que después no sé si, si va a ser posible, ¿no? Porque acá te tomamos la palabra y ¿eh? ya estamos este, imaginando esa torta que, que puede estar muy buena. Bueno, sigamos con lo nuestro. Dice: eh, qué punto nos enseña J. de Grir? Obviamente acerca de la salvación de Dios en la historia de Aod. ¿eh? ¿Te acordás lo que decía este, de, de, de Aod? ¿Te acordás que contaba que eh, él era zurdo? Sí. sí. O por lo menos así lo dice la Biblia. Y dice, dice algo muy interesante, eh, J. de Grir, que eh, este, este libertador, Aod, un nombre bastante particular, el de él, o por lo menos muy poco escuchado. No sé si escucharon antes este nombre. No. No lo escucharon, ¿no? Aod. No es un nombre bastante poco utilizado. Este libertador o este juez, eh, tenía la característica de ser zurdo y para esa época el ser zurdo no solamente este, eh, era algo bastante extraño sino que por lo general este, era alguien que se lo consideraba casi con una eh, claro, con una minusvalía ¿eh? y aparentemente por lo que nos cuenta eh, J. Greer, aparentemente Aod no solamente que era zurdo por elección, sino que era zurdo porque tenía una discapacidad en su mano derecha, aparentemente era discapacitado en su mano derecha. No sabemos si era este, incapacitado este, de poder tomar las cosas con la mano derecha, con los dedos, o si tenía un problema congénito con su mano, pero aparentemente su mano derecha no funcionaba y por eso él, este, eh, casi que sin elección, sino que por, por obligación, tuvo que este, eh, ser eh, un zurdo ¿sí? y lo interesante de esto de, de todo esto es que Dios cuando elige no elige por nuestras capacidades o elige viendo que a la falta de capacidad que tenemos nosotros, él le suma todo lo que nos falta suple todo lo que nos falta todo lo que no tenemos y de esta manera comenzó eh, esta historia de Aod por lo menos mostrándonos esta particularidad. Ahora, en el ciclo de los jueces y de las etapas que vamos a estar viendo, si vos notaste acá en, esta, eh, en estos versículos que acabamos de leer, comienza a hacerse notorio eh, ese, ese círculo ese ciclo que se va a ir repitiendo. No sé si te diste cuenta, pero si no eh, volvés a repasar, volvés a leer y te vas a dar cuenta de lo que dice ese ciclo, ¿sí? ¿En qué consiste el ciclo? El ciclo consiste en que Israel se olvida de Dios, cuando hablamos de Israel estamos hablando de todas las doce tribus, todos los, compo los componentes del pueblo de Dios, se olvidan de Dios, Dios lo que hace es, este, obviamente cuando se olvidan, dejar que cada uno tome su decisión, que cada uno tome su rumbo, de eso se trata el libre albedrío. Si no, nosotros seríamos autómatas o robots. El libre albedrío es que Dios define o deja que nosotros tomemos las decisiones que querramos, por más que sean buenas o malas. De eso se trata. Cuando alguien se queja y dice cómo Dios permite tal cosa, o cómo, Dios, cómo un Dios bueno deja que este, sucedan tantas cosas malas, lo que está diciendo es, no creo en el libre albedrío. O sea, no creo en la libre elección. Y lo que se está olvidando es que Dios justamente nos dejó esa capacidad, a vos, a mí, a todos, para que nosotros podamos ser libres en nuestra elección. Eso que tanto este, reclamamos en nuestro sistema democrático. Viste que en nuestro sistema democrático nosotros reclamamos las elecciones libres o las elecciones este, eh, eh, democráticas y que el pueblo elija, bueno... Esa elección libre es el libre albedrío. Y sin esa elección libre no existiría lo que nosotros tenemos como este, nuestra posibilidad de ser justamente libres. Entonces, todo esto conlleva a que repensemos nuestra eh, teología. Y por ahí va a venir o, o, o, o se van a presentar personas que, obviamente, o descreen de Dios o... Tienen cosas para acusarle a Dios. ¿Cómo andás? Buenas noches, bienvenido. Este, tienen cosas para acusarle a Dios y automáticamente dicen, ¿y cómo Dios permite tal cosa? ¿O cómo Dios permite que se mueran de hambre tantos niños inocentes? ¿O cómo Dios permite que existan este, tantas injusticias, entre ellos eh, eh, abusos y abusos este, eh, casi innombrables? ¿Cómo Dios permite eso? Y si vos te lo pones a pensar, sí, claro, la lógica me dice de que si, si Dios es bueno no va a querer que esto pase. Pero su bondad no interviene en nuestra libertad de elección. Nuestra libertad de elección es totalmente nuestra. Es algo que ni los ángeles no lo tienen. Los ángeles no tienen libertad de elección. Los ángeles tienen una sola elección, o eligen servir a Dios, o eligen sumarse justamente a el que desafió a Dios, que fue el mismo Satanás. Y de esto está hablando un poquito también J. De Greer en ese, en ese video introductorio. fíjate que cuando en el versículo 10 comienza la historia de Otoniel, la historia de Otoniel también nos cuenta algo muy interesante, ¿Viste la historia de Otoniel? No sé si, si la pudiste este, eh, ver o releer ahí, pero si querés este, eh, la repasamos. A ver, ¿alguien tiene por ahí el versículo 10 del capítulo 3 de Jueces? ¿Sí? ¿Alguien lo tiene? Versículo 10, versículo 10 del capítulo 3. ¿Eh? ¿Querés leerlo? Bueno, Dale. el Espíritu del Señor vino sobre él y comenzó a ser juez de Israel. Entró en guerra contra Cusán, Rizatáin. ¿Está bien, Cusán? Sí, está bien. Sí, está bien. El rey de Aram, y el Señor le dio la victoria sobre él. Y hubo paz, y hubo paz en la tierra durante 40 años. Luego murió Otoniel, hijo de Cenaz. Bien. Lo interesante de esto, comienza Otoniel con una manifestación sobrenatural de Dios. Dice, el Espíritu del Señor vino sobre Otoniel. Vos Fíjate que hay algo interesante. Es la respuesta de Dios al clamor del pueblo. Lo que sucede con Otoniel, ¿sí? elige Dios a Otoniel, dice, yo voy a hacer este, mi, eh, mi parte, voy a liberar a, a mi pueblo y voy a hacerlo a través de esta persona. Busco a Otoniel y derramo mi espíritu sobre él, y a partir de ese momento Otoniel se levanta como un juez, como un liberador, como un libertador de Israel. ¿Mm? Ahora, fíjate que Aram, esa región en la que él tenía que estar trabajando o liberando, eh, significa que está al noreste de la Mesopotamia y Siria, y que era parte de esta región. ¿Eh? Fíjate que en el idioma hebreo, para la palabra espíritu se utiliza una, eh, una palabra hebrea que es, es Ruach, o Ruach, con K y J. ¿sí? Y esa palabra es la misma palabra para viento. O sea, cuando dice que el espíritu vino sobre Otoniel, es como que vino un viento sobre Otoniel. De esa manera se manifestó. Y cuando hablamos del espíritu de Dios también hablamos como este, una manifestación de algo que viene sobre nosotros cual si fuera viento. Como si fuera viento. En jueces tenemos la referencia a esta ruaj, a esta palabra, en siete oportunidades. Acá, en el 10 del capítulo 3, en el capítulo 6, versículo 34, en el capítulo 11, versículo 29... En el capítulo 13, versículo 25, 14, 6 y 19. Y en el capítulo 15 y 14. crees que los leamos a esos versículos? A ver qué nos dicen esos versículos de este Ruach, o este viento, o este Espíritu de Dios, ráfaga de espíritus. Decir, no, no, sino, Comenzamos con el 3.10, lo acabamos de leer. El 6.34. Alguien eh, busque el 6.34. Hola, oh, Delia Heredia, que estás sumándote Qué bueno que estás sumándote a este momento. Buenas noches, ¿cómo te va? ¿Sí? Vamos buscando. ¿eh? ¿Quién tiene el 634? ¿Lo tenés vos? Dale, a ver, lee. Entonces el Espíritu del Señor vistió a Gedeón de poder. Gedeón tocó el cuerno de carnero como un llamado a tomar las armas. Y los hombres del clan de Ebieser Ebi se le unieron. También envió mensajeros por todo Menasés, Manasés, a Zabulón y Nestalí, para convocar a sus guerreros y todos ellos respondieron. Bien, entonces ¿sobre quién vino el Espíritu del Señor acá? Sobre Gedeón. Y vuelve a ocupar la palabra Ruah, como, como un viento, ¿sí? Como que lo envolvió un viento, viene el Espíritu de Dios. A ver, leamos el... En Jueces 11.29. A ver si alguien tiene Jueces 11.29. A ver, si no lo leo yo, yo estoy acá buscándolo ya. 11.29. Dale, a ver. En esa ocasión el Espíritu del Señor vino sobre Jefté. Él recorrió y él recorrió toda la tierra de Galá y de Manasés. Incluida mi en y, y desde allí lideró el al ejército contra los amonitas. Perfecto. Muy bien. Otra vez. Vino el Espíritu de Jehová. Vino el Ruaj del Señor. Vino, como que lo envolvió en un viento. ¿Sí? A ver, el 1325. A ver, leamos el 1325. Si no lo tenés, lo leo yo, lo tengo acá. Dice en los en los campamentos de Dan entre Sora y Estaol el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él. ¿Sabes de quién está hablando acá? De Sansón, ¿te acuerdas de Sansón? Ah, de Sansón sí. Porque el 24 dice, "A su tiempo la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. El niño creció y Jehová lo bendijo. En los campamentos de Dan entre Sora y Estaol el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él. El ruaj del Señor vino y lo envolvió. ¿Sí? Esto es el 13 25. A ver, ¿qué es lo que dice el 14 6? A ver el 14.6. ¿qué es lo que dice? ¿Alguien lo tiene? Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedazara un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Bien, y el 19 de ese mismo eh, capítulo. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Asalón y mató a treinta hombres de ellos y tomando sus despojos dio las nubes de vestidos a los que habían explicado el enemigo y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre. Bien, y el último en el 15-14. Cuando Sansón llegó a Leí, los filisteos salieron gritando de triunfo. Sin embargo, el Espíritu del Señor vino con poder sobre Sansón y él rompió las sogas que tenían atadas en los brazos como si fueran hilos de vino quemados y cayeron de las muñecas. Bien, entonces. Acá estamos viendo a algunos de los jueces llenos del Espíritu del Señor. Llenos del Espíritu del Señor que viene como ese como esa ráfaga de Dios eh, y que los envuelve. Y cuando nosotros vemos estas personas, pasan de ser este, humanos comunes a ser personas llenas del Espíritu de Dios. Llenas del poder del Señor. Y fíjate cómo... Eh, esto es un, un anticipo de lo que evidentemente el Espíritu Santo hace luego cuando el Señor este, promete que el Espíritu Santo vendría sobre aquellos que creen en esa promesa. Y esta es la, la gran pregunta, el Espíritu del Señor. Si el Espíritu del Señor estaba actuando, no es que, que eh, el Espíritu del Señor comenzó a actuar a partir de... Este, el Nuevo Testamento, ya comenzó a actuar antes. Es más, el Espíritu del Señor dice que se movía sobre la faz de las aguas en Génesis 1.2. ¿Sí? En el principio, este, el Señor creó los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, el Espíritu es parte de Dios, por eso nosotros creemos en la Trinidad, creemos en un Dios Padre, en un Dios Hijo y en un Dios Espíritu. El Espíritu de Dios estaba. Y en este caso, cuando nosotros vemos, el Antiguo Testamento habla sobre el Espíritu de Dios. Ya vemos acá en Jueces, donde explícitamente en estos seis pasajes se habla del Espíritu de Dios descendiendo sobre personas. O impartiéndoles ese viento, impartiéndoles ese poder a personas. Pero no son las únicas citas en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hay varias citas que van a hablar sobre el Espíritu del Señor. ¿Y qué te parece si vemos algunos de estos pasajes? Fíjate lo que dice Éxodo 35 del 30, del 30 al 35. A ver si lo buscas ahí en tu Biblia. Éxodo 35, del 30 al 35. Yo lo tengo acá en mi versión digital de la Biblia. Busca la voz en la tuya. Éxodo 35, del 30 al 35. Este pasaje a mí me encanta. Y ahora te voy a explicar por qué. Pero yo te voy a leer acá en la Reina Valera 95, que la tengo aquí. Y te la leo. Dice: Entonces Moisés dijo a los hijos de Israel: Mirad.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 tanto a él como a Ailoab, hijo de Aizamac, de la tribu de Dan. Y nos ha llenado de habilidades para que hagan toda obra de arte y de invención, de bordado en azul, de púrpura, en carmesí, de, eh, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. ¿Cuántos quieren esto para sus vidas? ¿Cuántos dice Señor? Levanto las manos y digo, yo quiero ser como... Este Bezalel, o como este Ailoab, quiero ser lleno de tu espíritu para entender y para tener sabiduría. Mira lo que dice: en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. ¿Cuántos quieren eso? Yo lo quiero. Para proyectar diseños. Ahora. No son diseños, porque uno por ahí lo mira y dice, guau, wow, qué bien que me vendría porque necesito cambiar de trabajo, necesito tener otra, otra entrada económica, necesito porque lo estamos viendo como una utilización personal, una utilización para nuestro propio beneficio, que no está mal, yo no, no estoy diciendo que eso esté mal, sino que en este caso era una capacidad sobrenatural de Dios para estar trabajando en el diseño de lo que fue todo el mobiliario del tabernáculo ¿te acordás? el tabernáculo de reunión para eso vino ahora yo le puedo pedir al Señor y obviamente está buenísimo que le pida al Señor este, que me dé esa capacidad para, para, para esa sabiduría pero yo la puedo pedir para mi propio beneficio ahora le puedo pedir para servir al Señor y yo creo que esta última oración es la que compete a, este, a esta llenura del Espíritu para estos personajes. Entonces, cuando miramos esto, decimos, Señor, yo quiero esto para mí. ¿Lo querés? Qué tremendo, ¿no? Vamos a otro pasaje. Mira lo que dice 1 de Samuel 10.1. Primera de Samuel 10.1. Fíjate. A ver, ¿qué dice? 1 de Samuel 10.1. Mira. Dice. ¿La tenés ahí? Sí. Tomó entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza, lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Fíjate lo que dice el, el versículo 6. Sí. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y mira lo que dice el versículo 9 y 10. Aconteció luego que apenas volvió él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios el corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Cuando llegaron allá al collado, la compañía de los profetas, le salió el encuentro, entonces el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y profetizó entre ellos. ¿Sabés de quién estaba hablando aquí? No. Del primer rey. ¿Quién fue el primer rey? Saúl. ¡Saúl! Acá está hablando de Saúl. Le da una palabra a Samuel, le dice, ¿el Espíritu de Dios ya no vino sobre vos? O sea, ya le estaba diciendo, mira que ya el Espíritu te estuvo confirmando. Y no solo eso, sino que después le dice, mira, para confirmar tu reinado, lo que va a pasar es que el Espíritu de Dios te va a mudar el corazón, te va a cambiar el corazón. Y vas a profetizar, vas a profetizar con los profetas. ¿Y esto es lo que pasó? Se da vuelta, se da vuelta Saúl, sale de este, este acto profético de Samuel y dice que ya el corazón le cambió. Y que camina unos, unos pasos, se encuentra con unos profetas y ¿qué hace Saúl? Dice que el Espíritu de Dios viene sobre él y él comienza a profetizar. ¿Cuántos están queriendo esto? ¿Cuántos dicen Señor? Yo quiero que me unjas con tu presencia y yo quiero ser lleno de tu Espíritu. Y vos decís, che, ¿de esto habla jueces? Sí, de esto habla jueces. O sea, si vamos a, a, a buscar algunas referencias, acá tenemos. Mira lo que dice ahí el mismo, Primera de Samuel, capítulo 16, versículos 11 al 13. Vamos a leer. Primera de Samuel 16, 11 al 13. Acá lo tengo. Dale, a ver, leerlo. Después Samuel preguntó. ¿Son estos todos los hijos que tienes? Queda todavía el más joven, contestó Isaí. Pero está en el campo cuidando las ovejas y las cabras. Manda llamarlo de inmediato, dijo Samuel. No nos sentaremos a comer hasta que él llegue. Entonces Isaí mandó a buscarlo. El joven era trigueño y apuesto, y de hermosos ojos. Y el señor dijo, este es Úngelo. Al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Luego Samuel regresó a Ramá. Acá vemos al segundo rey ungido por Samuel, que es David. Y pasa algo similar. El Espíritu Santo viene sobre este rey este muchacho, y el señor lo unge y él comienza a tener ahí una, una experiencia sobrenatural. Esto es lo que sucedió, por lo menos en estos pasajes, y hay más pasajes, no nos vamos a detener en todos los pasajes, pero hay muchos más, pero esto es lo que sucedió con estos personajes. Si vemos a Bezalel y a Iloab, tenían que diseñar el tabernáculo. Saúl y David tenían que ser reyes de Israel. O sea, cuando el Espíritu Santo vino o viene, es para darnos una fortaleza para algo que Dios quiere hacer con nosotros. Porque a veces, ¿a qué quiero llegar con esto? A veces a nosotros nos encanta, porque hoy estamos en una, una etapa, hace muchos años que estamos en esta etapa y hoy está profundamente ya arraigada, la etapa de lo estrictamente emocional. O fíjate que le preguntamos a las personas cómo estás y la pregunta automáticamente apunta a lo emocional. Y la persona te dice, y estoy medio bajoneado, estoy medio este, aburrido, estoy contento. O sea, nuestra respuesta de cómo estamos apunta a lo emocional. Y al, al apuntar a lo emocional es básicamente casi... Este, eh, sin dudar, es lo que nos interesa, cómo estamos emocionalmente. ¿Eh? La, la gran frase es, si te hace feliz, hacelo. O sea, apunta tu felicidad, pero la felicidad solamente este, eh, enfocado en lo emocional. Pero lo emocional, si bien es cierto que es parte de nuestra vida, no es parte de lo, que, de lo único que Dios quiere trabajar en nosotros. Dios quiere trabajar en todo en nosotros No solo en lo emocional Y cuando viene el Espíritu del Señor No es solamente para que nuestras emociones Se satisfagan Porque es hermoso recibir Una visitación del Espíritu de Dios ¿Quién lo va a dudar? Pero no es para que yo me sienta contento, alegre Y que diga, ay Señor Te acordaste de mí, gracias Gracias por venir y gracias por hacerme sentir tan bien Ahora voy a descansar bien Esta noche duermo como un angelito No es para eso ¡Ay, Señor, me solucionaste todos los problemas, Señor, viniste! ¡Gloria a Dios! ¡Qué bueno! Este, y ahora ya no me tengo que estar preocupando. ¿Es para eso? Es para eso, pero no es el único objetivo de Dios. El objetivo de Dios es mucho más grande. El, obje el objetivo de Dios es que el Espíritu Santo viene para capacitarnos a una tarea mayor. Pero recibiréis poder... Dijo el Señor Jesucristo, ¿eh? uh -huh. recibiréis poder, y estaba hablando de quién, del Espíritu Santo. ¿Y para qué iba a ser ese, ese poder? Pero recibiréis poder, y te acuerdas cómo sigue el versículo, y me seréis de, testigos. Testigo. ¿Para qué era el, el, el Espíritu Santo? Para predicar su palabra. Para ser testigos. Entonces... Cuando viene el Espíritu Santo a tu vida, a mi vida, viene con un propósito. No viene porque sí, no viene para decir, ¡ay, qué lindo! Yo quiero que esta iglesia sea una iglesia llena del Espíritu. Bárbaro. ¿Con qué propósito? ¿Cuál es el propósito? ¡Ay, que nos encanta porque nosotros tenemos reuniones hermosas! y ¡Ay, las personas se van todas contentas! ¿Es para eso el Espíritu Santo? No estoy diciendo de... A ver si sí, no, no quiero que se me malinterprete. No estoy diciendo que no pase, no al contrario, quiero que pase. Lo que estoy diciendo es que malinterpretamos la función de la llenura del Espíritu Santo. Porque a todos nos pasa que es como que nos quedamos solamente en los efectos, pero no en, en, en el propósito. El propósito del Espíritu Santo es llenarnos para impartirnos un destino o impartirnos una función para que vos y yo seamos algo en el Señor vino para Ailoab a Loab Aoi día, dice acá para Besaleel, para Saúl, para David y va a venir para tu vida y para mi vida con un propósito viene para eso el Espíritu Santo y el, el juez, nosotros vemos que Dios viene sobre esos este, libertadores, a esas personas, que tienen tareas específicas. ¿Viste que viene sobre ellos? ¿Y por qué los llena? Porque tienen que hacer tareas específicas. Entonces, lo que yo te vuelvo a preguntar, cuando queremos ser llenos del Espíritu Santo, tenemos que tener propósitos. Porque no viene la llenura del Espíritu Santo sin propósito. Hay un propósito. Hay algo que Dios quiere hacer en tu vida. Hay algo que Dios quiere obrar en tu vida. Yo cuento una experiencia tremenda que me pasó, este, y, y, y este fin de semana me estuve acordando. Estuve en una reunión este, eh, en el año 2013, estuve en una reunión, sí, fue 2013, eh, y en esa reunión, creo que no, fue 2014, perdón, año 2014, tuve una reunión, este, fue para el primero de mayo de 2014. En esa reunión vino una, eh, una predicadora, una pastora de Canadá, y ella empezó a hablar justamente de esto, de la llenura del Espíritu Santo, y este, lo habló y lo ejemplificó con una esponja, tomó una esponja, este, eh, un balde de agua y bueno y ella hablaba mientras hablaba puso la esponja y este, después la sacó y, y estrujaba la esponja y la volvió a poner y estrujaba y decía bueno así nos quiere llenar el Señor que llenemos y quedemos que llenemos y quedemos que llenemos y quedemos que llenemos y quedemos así y bueno ella empezó a contar unos testimonios Uno, un testimonio me impactó de, de orar por una nenita eh, que tenía síndrome de Down dice y, y a veces es fácil dice Entiéndanme bien lo que voy a decir, es fácil decir orar por sanidad de una muela, orar por sanidad de un dolor de cabeza, orar por sanidad de, de, de, de, bueno, de, de, de un dolor interno, pero orar por sanidad genética de un síndrome de Down es algo bastante jugado. Y vino esta mujer, dice esta mamá, con esta nenita, una nena pequeña vino esta mamá a pedir oración y yo empecé a orar para que Dios le dé sabiduría a los médicos y bueno, y que pin, que pun, que pan. Una oración dice que la haría cualquiera de nosotros. Pero en el medio de mi oración, el Espíritu Santo me dijo orá por sanidad y declará sanidad del síndrome de Down. Y dice, y yo empecé con una batalla interna con Dios porque qué voy a... Estar orando, Señor, porque esto, si yo oro, dice, es la, el, es la gran este, pregunta que tenemos todos. Señor, si yo oro y no pasa nada, ¿qué, qué, qué sucede después? Esta mamá me va a mirar con, con muy malos ojos y no sé si voy a estar afectando su propia fe. Señor, ¿qué hago? Y el, el Espíritu Santo le decía, orá por sanidad. Y ella dice que con mucho temblor y... y y mucho este, temor, comenzó a orar, dice, ¿y mi oración fue muy tímida, dice, di, discúlpenme, voy a ser muy sincera, mi oración fue muy tímida, y yo empecé a orar casi susurrando, Señor, mm -hmm. <Schneiderio> comenzá a sanar este síndrome de Down, comenzá a trabajar en su genética, que esos cromosomas que no están este, colocados correctamente en este momento se comiencen a colocar, y le empezó a orar así, muy suavecito, y dice que la mamá empezó a pegar unos gritos y ella dice, no quería ni abrir los ojos porque digo, Señor, me la mandé y los gritos eran porque toda su fisonomía toda su carita comenzó a cambiar en medio de la oración dice, o sea, a mí se me ponía la piel de gallina y decía, Señor, no puede ser esto y yo empecé a ver el milagro de Dios ahí y esta niña comenzó a tener toda una, una, una, una regeneración genética en medio de la oración. El Señor, tu poder es tremendo. Es tremendo, claro, y todos los que escuchamos decíamos, wow, esto, ¿de qué me está hablando? Dice, y yo voy a parar acá, porque terminó de decir ese testimonio, y voy a orar por los que Dios me indique que voy a orar. Amén. Y entonces... Nosotros ya estábamos expectantes a ver por quién iba a orar. Y estaba con mi, con mi hermano y, y, y mi cuñada, que son pastores en, en La Plata, allá en Buenos Aires. Estábamos en un sector donde estaban mu muchos pastores. Eh, y era para, en realidad esa reunión era para, para líderes pastorales y líderes. Y había gente también de, de la congregación. Era este, una, una iglesia bastante grande, tenía tribuna arriba y todo, bueno, todos abajo estábamos allí, y entonces llamó una pareja de pastores jovencitos, muy jovencitos ellos, y los llamó y dice, Dios me quiere que ore por ustedes, pero dice yo solamente voy a ocupar el micrófono para llamar a las personas, entonces la llamó y sacó el micrófono y oró por ellos ¿sí? bueno y al ratito terminó de orar por ellos llamó a mi hermano y a mí y yo, uy señor, ¿qué pasó acá? ¿Viste? Aparte porque no me conocía. Ustedes dos, vengan, ¿viste? Bueno. Yo me acerqué. Cuando esta mujer no me, no, no me puso las manos en la cabeza. Me puso, o sea, me dijo que le tome sus manos. Cuando esta mujer me pidió que me tome sus manos, ya me voy wow, a <risa> Me, aparte me desparramé en el suelo ¿sí? y cuando me, me volví en sí yo pensé que habían pasado segundos yo pensé que me caí y que me levanté cuando me levanté me fui a sentar al lugar donde estaba pero ya escuchaba la voz de ella en la tribuna, arriba ¿en qué momento subió esta mujer? Entonces le digo a mi cuñada, ¿cuándo subió la, la pastora ahí arriba a, a orar? Dice, hace 20 minutos. ¿Cómo hace 20 minutos? ¿Cuánto estuve yo? Hace, hace dos horas que estás ahí. Oh, ¿Qué? Sí, nadie te tocó, dice. Vos estabas ahí tirado. Sí, dice, pero quédate tranquilo que tu hermano todavía está allá. Oh. <ríe> y yo, yo le me quedé preguntando, Señor, ¿qué hiciste ahí en esas dos horas? Porque yo no me enteré de nada, yo pensé que fueron unos segundos. Bueno, al mes comenzó todo el proceso donde ya mi papá iba a fallecer. Y yo tenía muchas cosas en contra de mi papá. Pasó, pasó todo muy rápido, en, en dos, dos meses y medio mi papá partió con el Señor Pudimos hacer muchas oraciones con Él, yo pude orar, pudimos ministrar. Casi a fin de año de ese año, el Señor me volvió a mostrar eso. Y me dijo, era necesario que tu corazón se sane, para que vos puedas hacer todo ese proceso con tu papá. Y la única manera que tuve fue tratarte de así, porque si no, no iba a pasar nada. Y yo lo entendí. Hubo un propósito de Dios para que no. eso suceda. Hubo un propósito, yo tenía que, lo mismo que le pasó a, a Saúl, yo tenía que mudar mi corazón, yo tenía que cambiar mi corazón. Porque ya la partida de mi papá era, reci, era muy, muy, muy reciente. Y Dios tenía que hacer algo conmigo. Y la manera que encontró Dios fue hacerlo de, esa, de eso, de esa forma. Hay algo que Dios va a hacer en tu vida cada vez que te toque, porque si te toca porque sí, o para que te sientas bien, Dios no lo va a hacer. No lo pretendamos así. Dios va a hacer, todo lo que Dios hace tiene propósito. Todo lo que Dios hace tiene algo para tu vida y para mi vida. Por eso es necesario que nosotros seamos llenos del Señor. Porque cuanto más llenos del Señor vamos a estar, más propósito de Dios va a haber en nuestras vidas. Y fíjate vos que pasa algo ahí en jueces, Dios levanta a Otoniel y pasa algo entre el versículo este 12, 11 y 12. Fíjate lo que dice ahí, eh, juez, eh, jueces 3, a ver vamos a leerlo ahí, jueces 3 vamos a leerlo del 11 al 14, o del 12 al 14, a ver, ¿lo tenés? Ya me fui de tema, perdón. Este... Que Dale, léelo, a ver. Y hubo paz en la tierra durante 40 años. Luego murió Toniel hijo de Cenaz. De nuevo los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Y por la maldad de ellos, el Señor les dio dominio sobre Israel al rey Eglón de Moab. Eglón se alió con los amona, amoni, Amonita. amonitas y los amalecitas, y salió a pelear. Derrotó a Israel y tomó posesión de Jericó, la ciudad de, los palmeras, de las palmeras. Hasta ahí nos, hasta ahí Fíjate vos qué es lo que pasó. Entre el versículo 11 al 12, habla de que Otoniel estuvo... este eh, allí tuvo 40 años de paz Murió Otoniel ¿Y qué pasó automáticamente después que murió Otoniel? El ciclo, ¿viste que hablamos de ese ciclo? Sí. El ciclo eh, el ciclo. Eh, Dios levanta al libertador Dios levanta al juez Este juez hace este, el propósito de Dios Libera a Israel Y luego Que termina esto ¿Qué pasa? se olvidan de Dios y es lo que de alguna manera nos pasa a vos y a mí o no nos pasa que la verdad es que estamos como en, en constantes ciclos de momentos espectaculares con Dios tenemos un poco de paz tenemos un poco de tranquilidad nos mandamos las macanas que nos mandamos porque vamos a ser sinceros sí no vamos a a negar nada acá, nos mandamos las bacanas que nos mandamos, volvemos a estar en la ruina, volvemos a estar mal, volvemos a clamar a Dios y ¿qué hace Dios? Nos vuelve a liberar. Y cuando nos vuelve a liberar, volvemos y decimos, ahora sí, Señor, me pongo las pilas, ahora sí, este, marcho, pa, y andamos bien un tiempito y ya, ya estamos, viste, trompeando demonios este, cuando nos levantamos y estamos este, con toda la fuerza. Y qué pasa después de un tiempito, o qué suele pasar, la historia de tu vida y la historia de mi vida, ¿no? Y esto es lo que Dios dice, bueno chicos, yo quiero hacer algo. Yo quiero trabajar con vos, para que esto no te vuelva a pasar. Y bueno, esto es lo que comenzó a pasar. Lo terrible de esta historia en jueces es que comienzan más o menos ahí arriba y después... El tobogán desciende hasta que cada vez, cada juez que se va levantando es peor que el otro. Como que va bajando, bajando, bajando, bajando de estatura espiritual. Y llegamos a esto. Llegamos a esto. ¿Por qué nos pasa todo esto? Porque evidentemente nosotros todavía seguimos con mucho egoísmo. ¿A qué me refiero con egoísmo? ¿A que no queremos prestarle las cosas a nadie? No. Egoísmo que nuestro ego está muy inflado. Mi percepción personal de lo que yo tengo que tener está muy arriba. Y entonces trato de autosatisfacerme en todo y creo que todo lo que necesito yo para ser feliz es estar satisfecho en todo. Y esto no sucede así. De hecho, no sé si te diste cuenta que cuando fuiste logrando cosas en tu vida, porque lograste cosas, no te dieron la felicidad que pensabas que te iba a dar. Lograste comprar tu, tu celular y no te dio la, la, la felicidad que vos creías que iba a tener. Lograste tener tu auto y no te dio la fe, felicidad que... Lograste casarte y no te dio la felicidad de, que, que, que pensabas, ¿no? Y fuiste logrando, logrando y, y estás como en esa película en Busca de la felicidad, y nunca la terminás de alcanzar o nunca termina de ser completa, porque tu felicidad ni mi felicidad tiene que ver con los logros, ni con mi satisfacción, sino mi felicidad tiene que ver con mi relación con Dios, con mi servicio y relación con Dios. Y nunca voy a ser feliz hasta que no encuentre ese equilibrio en Dios. Es lo que Dios quiere hacer conmigo. Me quiere decir, mira, salí de tu egoísmo, salí de tu demanda, salí de tu este, eh, intento de, de, de esperar todo y comenzá a servirme a mí. y comenzá a buscarme a mí, y comenzá a ser lleno de mí, llenate conmigo. Eh, hay una canción que, que la cantamos, si te tengo a ti, te lo, tengo. lo tengo todo. Eh, y la, suena espectacular la canción. El problema es, me, me cuesta a mí vivirla. No sé si te pasa a vos. Porque cuando la canto me encanta la canción, pero cuando el lunes se me pinchó la, la rueda del auto, este, este, ya me olvidé de la canción y me olvidé y empecé a, a, a bendecir a todos los que tiraron clavitos y, ¿no? y estamos este, como que, que nos pasa por arriba en mi realidad. ¿no? ¿Te pasa o no te pasa? Y es como que se te vuela la paloma y, y no, no, el Espíritu Santo ya no está, parece que en, en las situaciones que te van pasando, me van pasando. Dios tiene que trabajar en vos y en mí. Y de eso se trata esto que estamos viendo. ¿sí? Corto acá porque la verdad este, es interesante. Vamos a seguir a partir de, de, de Eglón después, que me parece que está buenísimo y de Aon. ¿eh? Estábamos viendo un poquito ahí lo de Otoniel. Y vamos a ver este, cómo, cómo Dios sigue actuando en personas débiles, en personas poco capacitadas, en personas con muchas dificultades. A mí me da mucha esperanza eso, porque digo, Señor, vos no estás buscando un super varón, una super mujer, no estás buscando a Superman, Superwoman, no estás buscando eso. Porque de hecho, no me buscaría a mí porque yo tengo tantas, tantas fallas, tantos defectos. Tampoco creo que te buscaría a vos porque por ahí estás en condiciones mejores que las mías, pero no tan iguales con Dios. Y entonces, yo creo que Dios me da la esperanza. Cuando veo a, estas, eh, a estos libertadores que los vamos a estar viendo, los veo con tanta falencia y digo, Señor, tengo esperanza, ¿Eh? vos podés actuar conmigo. ¿Te parece si oramos, nos cerramos acá? Señor, gracias por esta noche, gracias porque cuando volvemos a, a, a tu palabra, siempre nos terminás sorprendiendo con con algunas, eh, algunas frases o algunos conceptos que comenzás a traer a nuestra mente y comenzás a, a, a trabajar, Señor, con ellos. Gracias porque estás más interesado eh, en lo que nos pasa internamente que en lo que vivimos externamente, Señor. Y te agradezco, te agradezco porque eh, vos siempre, siempre, siempre nos vas a, a estar dando esa guía para fortalecernos espiritualmente. Y de allí vas a seguir bendiciendo, Señor. Gracias. Gracias por todo lo que nos diste, gracias por el propósito que está en cada persona, en cada eh, sierva tuya, en cada siervo tuyo que se está comprometiendo contigo. Gracias porque nos vas a llenar y nos vas a seguir llenando con el Espíritu Santo, Señor, para seguir cumpliendo propósitos, seguir cumpliendo estrategias y llamados tuyos. Gracias, Jesús. Nos ponemos en tus manos. Te pedimos que nos guíes, que nos bendigas, que nos des de tu presencia. En tu nombre, Señor. Amén. amén Bueno, que el Señor les bendiga. Nos vemos el próximo martes. Y bueno, espero que, que estén bien. Ahí saludamos a, a, a todos los que nos estuvieron viendo por internet. Gracias por estar ahí, gracias por aguantar tanto tiempo. Y nos vemos, si Dios quiere, este, la próxima semana. ¿sí? Bendiciones a Isaura, Mónica a María Laura, a Ingrid, este, a Angie Luz, que también está por allí, a Alejandra, a Vero, y se me olvidó de alguien, a Norma, eh, Hilda Vélez, eh, que el Señor las bendiga. Y nos vemos el, el próximo eh, martes a esta misma hora, ¿sí? Que el Señor les bendiga. Nos vemos.